Muy buena MasterCraft capos Bienvenidos, bueno, bueno chicos Como les decía lo prometido es deuda Yo les había prometido hace unos días una mejora A mi PC, que es mejorarla Con una fuente de poder, así que bueno Chicos, quiero tratar de hacer los videos que más Se puedan en el canal, así sea cada Detallito mínimo, ya sé que muchos Lo harían de pronto una vez haciendo dos Cosas a la vez, pero chicos, en mi caso Quiero hacerlo detalladamente Para que vean el producto, así que bueno Chicos, voy a mostrarles nuevamente la fuente De poder en su caja y la instalación esta es la fuente de poder que le quiero poner a mi PC Y bueno para los que se estén preguntando Por qué voy a reemplazar mi fuente de poder Si se supone que esta es bastante poderosa como para alimentar todas mis piezas. Es simple chicos. Tengo por aquí una Thermaltech de 600 watts reales. Pero no tiene ninguna certificación. En cambio esta chicos es eh, tan solo 450 watts. Pero tiene calificación de 80 plus bronce. Sí chicos. Bueno, entrando en más detalles de esta fuente de poder es de marca Gigabyte. Lógicamente, como les decía, es una P400. 50B Power Supply Acá dice pues que tiene Fan silencioso, o sea ventilador silencioso Que regula los 12 voltios Entonces bueno chicos, lo que vamos a hacer es Hacer esta mejora a mi PC Que la verdad también va a mejorar mucho Estéticamente en estilo Ya que pues como pueden notar, esta fuente Tiene cables de colores De coloridos, por decirlo así, de varios colores Y esta es totalmente Negra, y bueno la verdad es una fuente Muy, muy bonita, más salió muy barata La compré en Amazon, si si que me costó como 150 mil, 180 mil pesos colombianos creo. Eh, bueno, así si ha salido muy barata. Le estaré dejando en dólares y en pesos colombianos cuánto es en este momento para que vean. Y bueno chicos, les voy a pagar el PC para instalarla. Así que me voy a quedar sin el audio profesional de mi micro que lo tengo por acá. Cualquier detallito lo voy a decir en el audio del celular. Espero que pues me acompañen y vean cómo monto esta belleza. Vamos. mostrar el perfume no me acordaba que le tenía tantos cables instaladas chicos algo que he notado es sí, que tiene bastante bastante polvo vean esto bueno igual esta la voy a cambiar esta como tal se puede limpiar en otro momento pero bueno chicos en general voy a aprovechar que va a quedar este espacio para limpiar un poco el gabinete continuemos Chicos por fin, después de un rato ha salido. Que no parezca me demorar aproximadamente 15 minutos. Lógicamente, pues, yo estoy poniendo como las partes más importantes. No lo voy a colocar todo. He eh, demorado bueno, menos 15 minutos, chicos. Se me hace increíble que esta fue y es mi primera fuente eh, real que compré. para Cuando ni te alimentación extra para una, fuente, una tarjeta gráfica que compré. La verdad, muy muy buena esta fuente, chicos. Para esa tenemos otros proyectos. Lógicamente, no la voy a ni a vender. Bueno, menos que salga un buen comprador. No la voy ni a vender ni bueno, ni nada parecido. Esta lo voy a seguir conservando. Pero bueno, chicos, vamos al punto. También, chicos, pues detrás de las cámaras he aprovechado, le he echado una manito de brocha ya que tenía bastante polvo. De verdad que no se pueden imaginar la cantidad de polvo que, sobre todo, salió cuando quité este ventilador RGB en el medio del metal. Y este, chicos, bueno, ya sé que te voy a comprar gabinete gamer. Créanme que me ha salido un poco difícil en estos momentos. La verdad, un gabinete gamer, bueno, creo que vale como 300 mil pesos colombianos, como 80 dólares más o menos. Y bueno, chicos, como les decía, en estos momentos, pues ya no estoy con micrófono profesional. Así que estoy solo con el audio del celular. También he aprovechado le he quitado la tapa de atrás, de aquí atrás para a limpiarlo un poco. También le he eché una manito de brocha y pues acomodarás mejor la fuente, chicos. Así que vamos a ello, Manuelis. Muy buena calidad de esponjilla, chicos. Y esto es una belleza. Tolecito nuevo. Silicona de, para la humedad. Y acá está la belleza, chicos. Que es, es hermosa. No tengo palabras, ya la van a ver. Y veanla, chicos. Es preciosísima. Bueno, instalémosla. Y bueno, chicos, así ha quedado mi torre. Créanme que ha mejorado bastante estéticamente en el estilo. Como les comentaba, chicos, esta fuente, pues sí es buena, sí, muy buena. Esta Thermaltake de 600 watts, pero realmente con esa combinación de cable, chicos, créanme que la torre no se vea muy bien. Ahorita que tiene todo, todos los cables negros como para notar pues he hecho el mejor trabajo que he podido en gestión de cables pues a comparación de que pues que no tengo el gabinete gamer y bueno chicos muy pronto espero estarlo comprando como para notar pues también he echado una manito de brocha quedado lo mejor limpio posible. Ha quedado pues muy muy bonito Definitivamente cambiarse por una fuente De bueno real No certificada a una real Bueno de menos guataje, pero Certificada 80 plus bronce Creo que sí ayuda bastante chicos el rendimiento Pues como tal no me va a dar más FPS Y nada parecido pero estéticamente se ve Preciosa, y bueno si quieren saber qué proyecto vamos a hacer ahora con esta fuente Chicos no olviden quédense por aquí Porque realmente serían cosas muy chéveres Así que por favor no olviden suscribirse Darle like y quedarse conmigo para toda la vida bye bye